Y qué, qué hermoso es poder tener un devocional diario, no importa que sean 4 o cinco minutos, 6 minutos, pero que podamos tomar un tiempecito para estar escuchando, para estar viendo, para estar leyendo, para estar compartiendo con ustedes también la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a estar viendo Jesús es el Señor. En Romanos capítulo 10, versos 8 al 10. ¿Me acompaña? Gracias. Gracias por acompañarme en este momento. ¿Qué dice la escritura ahí en Romanos 10, en el verso 8? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Me encanta, me encanta este, pre, este precioso pasaje. Porque, ¿qué dice? Pues cerca de ti está la palabra. Ahí la tienes, ahí la estás viendo, la estás escuchando. En tu boca y en tu corazón, ahí debe estar siempre, siempre, siempre. Esta es la palabra de fe que le estamos predicando nosotros también aquí a través de este ministerio. Entonces, ¿qué nos dice el verso 9? Fíjate bien: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate qué precioso, es, es, es increíble cómo Dios nos ama tanto que Dios, su propio Hijo, Cristo Jesús, por eso. Si Jesús es el Señor, entonces hay que confesarlo. Por eso les decimos en muchos de los videos que ya tenemos, que, que hemos hecho de este devocional, es que le acepten, que le reciban. Tú ya le aceptaste, ya le recibiste. Pues tienes que confesarlo con tu boca. Tienes que abrir tu boca y decirle, Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame. Yo ya no quiero ser igual como estoy. Entonces, de esta manera, tú reconoces que Jesús es el Señor. Pero tienes que creer en tu corazón y que Dios lo ha levantado los muertos para que puedas ser salvo, siempre en Semana Santa, en todas las Semanas Santas recordamos este sacrificio del Señor Jesús, pero que no sea una cosa religiosa sino que sea una cosa real en tu vida, de tú poderle reconocer en tu vida, en tu corazón que tú creas, para que tú puedas tener la salvación, no que veas un cuadro no que veas una película, no, tú, no que vayas a una procesión de esas que se hacen sino que tú lo tengas verdaderamente en tu vida y en tu corazón. Eso es lo más importante. Y nos dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, pero con la boca, se confiesa para salvación. Por eso, el que tú lo digas, el que tú lo declares, eso es lo que te va a dar la salvación. Entonces, te das cuenta de lo importante que es el reconocer al Señor y reconocer su palabra. ¿Cómo a través de la palabra podemos nosotros... Ser enseñados y ser guiados para poder recibir a Jesús en nuestra vida, en su corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres confesarte tú en este momento? ¿Quieres ser tú una persona diferente, cambiada, transformada? Confiesar con tu propia boca. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, yo te voy a hacer una guía nada más. Pero que salga de lo profundo de tu corazón. Que de ahí, de lo más interno de ti, puedan salir esas palabras. Con toda verdad, con toda honestidad y con toda sinceridad delante del Altísimo. Y dile, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que no he hecho las cosas como les son agradables. Mire mi carácter, mire mi vida, mire mi, mi, mi corazón, cómo soy verdaderamente, Señor. así yo no le puedo engañar. Pero en ese momento reconozco y le entrego mi vida, le entrego mi corazón, Señor. Le entrego todo mi ser para que usted lo cambie, lo transforme y lo santifique para la gloria de su nombre, Señor. Y Padre, que un día yo pueda estar en tu, en, ante su presencia, con gozo, con alegría, con felicidad, porque yo en este día, yo le he aceptado en mi corazón y lo he confesado para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Si tú lo has hecho, mándame un correo. Házmelo saber de que tú has hecho esta decisión en tu vida. Confiésalo. Y al escribirme, pues me voy a dar cuenta de que tú también lo hiciste. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario. Si requieres apoyo de oración, solamente escríbenos.